Nuevamente, residentes en la urbanización Toribio Camilo de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven dado el visible deterioro de sus calles. Lo que sucede, mira, que esta calle es la calle 2 de los Toribio Camilo. Entonces traímos a, a, a, al señor gobernador y a darle día para que nos ayudaran con la cloaca y no nos hicieron nada hace un año. Quedaron de venir para la Navidad, tampoco. No nos han traído un greda, tú, mira cómo está esto, sin contener agua posada donde quiera una, una lluvia de anoche, mira cómo están los pozos. Entonces no nos vienen a hacer nada, ¿qué tú crees que uno va a hacer? Uno, uno no va a volver a creer en ningún político ya, porque si uno trabajó para llevarle como el y, y viene y se burla de uno y dice que la comodidad que nos arrancáramos los bolsillos, dice la primera vez, que pusiéramos cada uno cinco mil pesos para poner la cloaca, donde se lleva como 3 millones de pesos. Dime, cuatro gente van a dar con, con todo ese dinero. Como 17 años momento tienen luchando esta gente por aquí, con esta cloaca y, y lo, lo contena, mira, no hay contena, mira que llevas. ¿Mm? Imagínate tú. A pesar de los constantes llamados a las autoridades locales para resolver la problemática, a la fecha la situación persiste. Se suma a esto el incremento de los hechos delictivos. Y por aquí está bien precaria, porque... Eh, ...le hacen un trabajito, le hacen un trabajito y vuelven y se van... ...y ya, cuando tú vienes a ver ya, la calle se queda así, las calles se llenan de, de, de hierba... ...es una situación muy, muy lamentable que tenemos con esta situación ya hace tiempo... ...y hemos pedido al síndico, le hemos pedido, tú sabes... ...hay simplemente hay un vecino que más o menos se preocupa por aquí ya, el vecino... ...más o menos ya la lleva un poquito más avanzada... ...pero, no tienen aceras ni contiene tú sabes... Si, hay, si el cínico se conduele, Ale me conoce y si se conduele más o menos para, para meter mano en esta calle que lo haga. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.